Muito boa tarde. Uh, em primeiro lugar, queria agradecer a organização o convite. Chamo-me Sérgio Gourjão, é difícil dizer, uh, diretor do Palácio Nacional de Mafra. Uh, temos aqui também uma boa conjugação com a nossa rainha Dona Maria Bárbara, já que o nosso Palácio de Mafra foi mandado construir pelo facto dela ter nascido. Uh, bem, este vou apresentar rapidamente o este tema, este último painel do dia de hoje, já vamos com a hora um pouco adiantada, um, o património mundial como motor do desenvolvimento territorial e social. Portanto, este é um tema realmente bastante importante, uh, inscreve-se de certa, de certa forma uh, nos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, uh, obviamente que visa criar um, um novo modelo global Uh, com vista à erradicação da, da pobreza, prosperidade e bem-estar, saúde, educação, igualdade de oportunidades, igualdade de género, mas sobretudo a promoção da paz, que é de facto o, o maior objetivo de, da Unesco. Unesco, obviamente, uh, como todos sabemos, é uma organização das Nações Unidas que uh, tem os seus pilares uh, na, na educação, na ciência, na cultura, também na comunicação, Uh, e, portanto, desta forma, o património mundial é, é um instrumento uh, de promoção destes valores maiores uh, de, que têm a ver com valores edificantes da nossa sociedade, mas também uh, da nossa memória. Uh, obviamente, o património mundial é cada vez mais uma marca de prestígio, uh, uh, tem, obviamente, um valor uh, cultural extraordinário, um valor uh, excepcional, Um, e, agregado, tem também um valor social e económico bastante, bastante relevante. Uh, obviamente que este desenvolvimento não é isento de perigos, porque há aqui uh, talvez algumas dificuldades de perceção, uh, tendo em conta que um, o mais importante será eventual, uh, efetivamente uh, a salvaguarda do valor universal excepcional, Uh, mas, infelizmente, há uh, muitas pressões uh, que levam ao desenvolvimento muito mercantilista, uh, com, um lucro, com vista a um lucro imediato. Uh, o Sr. Embaixador uh, muito bem referiu a sua, o seu hiperaproveitamento. Uh, e depois há casos de degeneração, como também foi o caso recordado de Liverpool uh, e de Dresden. Um, no entanto, também, e obviamente é aí em termos positivos que, que interessa, é um trunfo valioso uh, que abre uh, possibilidades ao desenvolvimento económico, à criação de emprego, à fixação de, de, de povo, populações um, e, portanto, este painel atual proporciona uma visão sobre estas boas práticas. Um, vou passar a apresentar o nosso primeiro orador, uh, professor Rodrigo Alonso Alcalde. Uh, que hoje nos traz o tema sobre a Serra da Atapuerca entre o despovoamento e os efeitos da pandemia uh, o professor Rodrigo Alonso Alcalde é, é doutor em História pela Universidade de Burgos participou em inúmeros projetos de investigação destacando-se a sua ligação ao, proje ao projeto Atapuerca desde 1999 em 2010 participou com a empresa Empty uh, como coordenador geral de conteúdos na execução de projetos museográficos no Museu da Evolução Humana de Burgos e também passou a exercer o cargo responsável de didática e dinamização desse museu. É investigador convidado da Fundação Félix Azara, em Buenos Aires, possui cerca de 50 publicações científicas nesta área, desde o ano letivo de 2018 a 9 combina o cargo no Museu da Evolução Humana com o de professor associado em pré-história na Universidade de Burgos. Muito obrigado. Muito obrigado. Buenas tardes. Buenas tardes. Eh, cuando se nos plantea y nos da la oportunidad de venir aquí a hablar sobre algunos temas y viendo el panel de, de propuestas que, que se nos lanzó, pues consideramos oportuno pararnos a reflexionar sobre, sobre un concepto que está bastante de moda, ¿no? como es la, la palabra despoblación y todo lo que ello implica. Ha salido a lo largo de, de varias intervenciones este concepto y hemos dedicado un tiempo a reflexionar y ver eh, cómo la despoblación ha afectado en el territorio de la Sierra Atapuerca y nos interesaba sobre todo entender qué dinámicas han generado esa despoblación, cuándo se produjeron, en caso de que se produjeran, para entender y una visión global que nos permita abordar esta, esta circunstancia. Bueno, eh, la Sierra Atapuerca, sobre todo para la contraparte portuguesa que está hoy, hoy aquí presente, eh, es un enclave que se encuentra muy, muy próximo a la ciudad de Burgos, 15 kilómetros al este, a 250 kilómetros al norte de, de Madrid. Y en ella hay toda una serie de yacimientos arqueopaleontológicos que llevamos trabajando ya más de 40 años y que fueron declarados por parte de la UNESCO Patrimonio Mundial en el año, en el año 2000. Cuando hablamos de despoblación, eh, a mí me da la sensación, no sé si es una sensación falsa o no, que... Eh, parece algo actual, ¿no? Algo que, que ha surgido de, de la noche a la mañana. ¿Qué es esto de la despoblación? Eh, y sobre todo a partir de que la despoblación ha, ha traspasado a la agenda política. Es decir, hoy en día tenemos un partido político en el Congreso de los Diputados que, eh, bajo la bandera de la despoblación, ha logrado llegar o reunir o una serie de sensibilidades que les ha permitido llegar, llegar a Madrid. Por eso nosotros, cuando nos planteamos realizar y participar aquí, queríamos ver de dónde surge esto de la despoblación y ver cómo podemos abordarlo. Sin conocer el pasado que nos ha llevado a esta situación, pues difícilmente podríamos, o podemos, mejor dicho, intentar abordar, abordar en el presente. Sí que es cierto, me gustaría destacar un trabajo, el trabajo de Sergio de Molino, que sirvió para socializar este concepto y ponerlo también bastante, bastante, bastante de moda, en la España vaciada, que también ha salido en este foro. Y un buen ejemplo de esto, pues bueno, son las últimas campañas electorales que hemos tenido en nuestro territorio. Los dos partidos que más han crecido en el territorio de Castilla y León durante las últimas elecciones a nuestras Cortes han sido dos partidos que han llevado el tema a la de despoblación. Eh, partido Vox, ahí veis el cartel, el cartel con el eslogan Siembra, con el cual han tenido un, bueno, mejor, el resultado electoral en todas las circunscripciones a lo largo de, de toda la historia de, de este partido político, y también la vía burgalesa de la España vaciada, ¿no? esa, esa versión de esos, de esos partidos que reclaman mmm, fijar el objeto, el objeto de, de interés en ese mundo rural. En el primero de los gráficos veis los resultados de escaños en, eh, a nivel provincial… Y abajo, pues las dos localidades, Diveas de, de Juarros y Atapuerca, que son los territorios que a nosotros nos afectan. ¿no? En definitiva, y en resumidas cuentas, la despoblación interesa porque está en la agenda política hoy en día. Pero esto de la despoblación no es algo nuevo. Esto se viene denunciando desde hace tiempo. Y sí que me vais a permitir aquí que cite unos trabajos, sobre todo de, del equipo de, de Burillo Mozota, catedrático de prehistoria de la Universidad de Zaragoza, que desde principios del siglo XXI, él hablaba de que existía una, una Laponia en el sur de Europa y comenzó a manejar ese, un concepto territorial donde mencionaba la existencia de una serranía celtibérica que se caracterizaba por eso, por ser un territorio muy, poca, muy, poco, poblado, muy poco poblado. Ahí veis todo, todo, ese, todo ese marco que él denomina, todo ese territorio que él denomina la serranía celtibérica y que en densidades de población, pues como todos ustedes conocerán, pues son idénticas a la Laponia finlandesa y sueca. Eh, tenéis la bibliografía, no, me voy, no voy a plagiar aquí ni a fusilar todos sus contenidos, los podéis leer, tienen los artículos de libre acceso, pero sí que me gusta reclamar el interés que ya os digo que desde muy temprano y desde un modo científico, como veréis a continuación, han desarrollado. Ellos se basaron, sobre todo, a partir de, de fijar el acuerdo de adhesión de Finlandia y, la, y Suecia en su entrada a la Unión Europea en el año 1994. Y esto replanteó que la Unión Europea comenzara a definir lo que ellos llaman unidades territoriales estadísticas. ¿no? Y comenzaron a poner la integración de estos dos países, comenzaron a poner de manifiesto, que esos dos países venían con una serie de dificultades, como una, una era la escasa densidad de población. ¿no? Densidad de población que se fijó en primer lugar como áreas, eh, áreas escasamente pobladas, aquellas que tienen una densidad menor de 12 kilómetros, habitantes por kilómetro kilómetro cuadrado, y otras áreas muy escasamente pobladas cuya densidad de población apenas se alcanza los 8 habitantes por kilómetro cuadrado. Ellos han sectorizado todo este ejemplo que estáis viendo, todo este mapa está hecho a escala local, ¿vale? Es decir, la densidad de población se ha, se ha calculado en base a términos municipales y han ido construyendo toda una serie de, de territorios, entre los cuales se pues, encontraría esa serranía celtibérica y la franja que linda con Portugal como las dos áreas más, eh, eh, menos densamente pobladas de, la, de, la, de, la, de, nuestro, de nuestro estado, ¿no? Esa mancha que veis al lado del número 7 se correspondería con el núcleo, el núcleo urbano de Burgos, por lo tanto el territorio de la Sierra de Burga que está lindando formaría parte eh, de esa serranía celtibérica. Nosotros, cuando queremos hacer una lectura diacrónica de todo esto, pues lo primero que hacemos es analizar qué datos provinciales tenemos. Tenemos buen buenos datos, están de acceso público a través del Instituto Nacional de Estadística y censos de, de población sistematizados, por lo menos desde 1860, y lo primero que hicimos fue un análisis… Bueno, un análisis provincial. ¿no? En el centro estáis viendo la, la provincia de Burgos y en esa gráfica pues lo que podéis intuir es esa, esa, esa línea que despunta es la provincia de Vizcaya, desde 1860 hasta el año 2021, es la provincia limítrofe que más crece demográficamente hablando en términos absolutos, seguidos de la provincia, de la bueno, provincia, comunidad autónoma de Cantabria. ¿no? También van a crecer de un modo significativo. Eh, la otra provincia vasca con la cual limitamos, la provincia de Álava, así como la provincia de, de La Rioja y una provincia eh, que pertenece a nuestra comunidad, como es la comunidad de Valladolid. La provincia burgalesa, eh, a la cual es el objeto de nuestro estudio, que es la que habéis marcado con el recuadro, básicamente se, se permanece muy estable, y Soria y Palencia pues, eh, se ven marcadas con un descenso poblacional bastante marcado, ¿no? Eh, si lo que hablamos en densidades de población, pues veis que frente a los 511 habitantes por kilómetro cuadrado de la población de Vizcaya, los 25 eh, habitantes por kilómetro de la, cuadrado de la provincia de Burgos, frente a esos 8,6 habitantes por kilómetro de la, cuadrado de la provincia de, de Soria. Como os decía, tenemos por un lado una Sierra de Tapuerca muy próxima a Burgos y lo que nos queríamos comprender es cuándo se produce este proceso de despoblación. Ahí tenéis un histórico... Eh, que luego volveremos sobre él de, de nuestra trayectoria. En el 78 comienzan las excavaciones, en el 91 se declara Bien de Interés Cultural, en el año 2000 se declara Patrimonio Mundial, nuestro parte de, de, de la Sierra de Atapuerca, y en el año 2010 se crea un sistema de gestión, así como la inauguración del museo en la evolución humana. Bueno, la Sierra de Atapuerca cuenta con una particularidad, y es que no solamente es, eh, es patrimonio mundial los propios yacimientos, sino que desde 1993 también el Camino Santiago, cosa se bien sabéis, pues es patrimonio mundial. ¿no? En la Sierra Tapuerca pasa por dos, dos de sus ramales, en amarillo tenéis marcados los dos ramales, en gris la parte que es big y que forma parte de las excavaciones y en rojo todo el perímetro de los 15 kilómetros cuadrados que forman la Sierra Tapuerca. A nivel municipal eh, los principales términos eh, municipales que tienen son Atapuerca y Veas de juarro sobre los cuales luego profundizaremos y si bien es cierto comparten pequeños, pequeñas partes del territorio, otros municipios ...como Cardeñola, Río Pico, Rubena y Arlanzón. En esa gráfica estáis viendo en la parte superior, en la línea azul, la evolución de la provincia de Burgos desde 1860 hasta la actualidad. Como veis, prácticamente tenemos los mismos habitantes 150 años después. En la línea inmediatamente inferior, en la línea verde, tenéis la evolución... De, de, de la población de todos los núcleos de la provincia de Burgos, excepto la capital. Y en rojo estáis viendo los habitantes de la capital, la evolución de, en, ese, en ese tramo. Estáis, si os fijáis, a partir de 1950 comienza un, descen, un descenso vertiginoso de esta población en el medio rural que se compensa con un crecimiento muy marcado en el, en, el área, en el área de la capital, ¿no? en el área de Burgos. Ahí tenéis esa evolución a lo largo de todo el siglo XXI, que bueno, prácticamente ha, parme, ha, ha permanecido bastante estable. Ahí sí tenemos solapadas esas, esas gráficas y quedaros con ese dato de 1950 de ese descenso marcado. Si hacemos una lectura porcentual de todo, de todo este proceso, veremos que en 1860 la población total de la provincia de Burgos solamente un 8% de ella vivía en la ciudad. En la actualidad ocurre que casi el 50% vive en la actualidad, en la, capital de, en la capital, en Burgos, manteniéndose la provincia más o menos estable en el número total de habitantes. Es decir, uno de los factores prioritarios que parece que ha fomentado la despoblación, ha sido una concentración de la, de la población en torno, en el centro, en la, en la propia capital. Y esto está muy relacionado con el tipo de ciudad que tenemos. Yo si a ustedes les digo la palabra Burgos, ¿qué es lo primero que se les viene a la cabeza? La catedral. La catedral. A ver, ¿algo más? Franco, ¿Eh? Franco. Franco. bien, también es verdad. <risa> ¿Algo más? Bien. Es decir, Burgos proyecta, y, muy bien, y voy a enlazar con, con el tema de Franco, que decía, que decía el compañero. Es decir, había un dicho a principios del siglo XX que se encontraban en Madrid una monja y un militar. ¿Y sabes lo que le decía la monja al militar? Vamos para Burgos. Esa era la imagen, y era la ciudad burgalesa, era una ciudad de militares y curas, era así. Y la imagen que proyectamos es una imagen muy cultural, ¿no? Es decir, cuando asocias Burgos, pues lo primero que nos puede venir a la mente es la catedral. Es cierto, la provincia de Burgos tiene 428 BIC, la capital solamente tiene, tiene 30 y además tenemos tres bienes inscritos en la lista de patrimonio mundial. Pero esa es la imagen que proyectamos, incluso la imagen que los burgaleses tenemos de nosotros mismos. Pero eso no es así. Burgos es una ciudad eminentemente industrial. En azul estáis viendo la Sierra Tapuerca, 15 kilómetros cuadrados. Se puede intuir muy bien el casco urbano y todas las manchas que veis en amarillo son polígonos industriales. Yo si a ustedes les digo, por ejemplo, Grupo Antolín, eh, Campofrío, Firestone, eh, PepsiCo Matutano, San Miguel, eh, L'Oreal... Son fábricas, todas ellas, de más de 500 trabajadores que están radicadas en Burgos. Es decir, Burgos realmente es una ciudad muy industrial. ¿Qué quiero decir con esto? Que uno de los factores que ha generado esa concentración de población en nuestra ciudad ha sido, evidentemente, ese desarrollo industrial que, enlazando con lo que decía, tiene que ver con la instauración del polo de desarrollo allá por finales de la década de los 50, que generó que determinadas empresas se establecieran en nuestra ciudad. Esto ha permitido que la ciudad tenga una alta densidad y, fijaros, en el término municipal de Ibeas de Juarros, Ibeas de Juarros tiene más término municipal que la propia localidad de Burgos y, la, y las densidades de Atapuerca. Atapuerca está en esos umbrales críticos de 7,35 habitantes por kilómetro cuadrado, Ibeas en torno a los 11. Es decir, uno de los factores era el desarrollo industrial de la, propia, de la propia ciudad de Burgos. El otro factor que va a coincidir en la década de los 50 y en la década de los 60 es una mecanización del campo que hizo que no se necesitara tanta mano de obra en el campo y se generara ese excedente de mano de obra que tendió a concentrarse, en nuestro caso, en la ciudad de Burgos. Si nosotros analizamos la evolución de estos dos núcleos de poblaciones donde, donde radican los yacimientos, en la línea roja veis… El, la localidad de Ibeas de Juarros y en la línea azul la localidad de Atapuerca, pues vemos dos modelos de desarrollo de la evolución de la población totalmente diferentes. Todas las gráficas que os estoy poniendo empiezan en 1860 y acaban en la actualidad. Podéis ver cómo en torno eh, a mil. No sé si con esto se puede marcar, en torno a 1950 eh, se produce esa, esa gran caída que va a pronunciarse hasta 1991 y, en el caso de Atapuerca, a partir de 1991 se recupera un poco y se estabiliza. La dinámica de IBEAS es diferente, sobre todo el despunte entre 1970 y 1981, que se debe a una concentración poblacional. IBEAS en esos momentos reúne a más municipios que forman parte de ese, de ese ayuntamiento y hace que, que despunte. Y todo ese desarrollo de IBEAS está, desarroll, está muy vinculado a un desarrollo urbanístico, es decir, va a funcionar como una ciudad dormitorio de Burgos principalmente por su buena conexión con Burgos, porque se encuentra en la vertiente de la Sierra de Atapuerca, que mira hacia la, hacia la propia capital. En cambio, la localidad de Atapuerca se encuentra más aislada, se encuentra en la vertiente norte cuyas comunicaciones son algo peores. Eh, la curva coincide, es decir, desde 1950 se produce, se produce ese descenso, pero lo que nos resulta verdaderamente interesante es cómo esa población de Atapuerca, desde 1999 hasta la actualidad, se ha mantenido más o menos estable. Nosotros, como, como gestores de todo este territorio, tenemos diferentes infraestructuras desde las cuales parten, parten las visitas a los propios yacimientos, las tenemos que tener duplicadas porque los yacimientos están en los dos términos municipales, veas eh, localizado en la vertiente suroeste y Atapuerca vertiente, en, la, en la vertiente noreste, ¿Y la forma de medir este desarrollo? Pues bueno, la teníamos en IBEAS. IBEAS de Juarros, el término municipal, los datos que estoy poniendo es de todo el término municipal, cuenta con 10 pedanías. En ellas, a día de hoy, hay cinco casas rurales y unos 10 restaurantes. Poned que de media, la mayoría de la población se localiza, de esos 1.500 habitantes que tiene IBEAS de Juarros en la actualidad, más de la mitad de la población se localizan en, en, en la localidad de IBEAS. ¿vale? El resto, en las nueve pedanías restantes. Tenemos 10 bares y restaurantes, a uno por pueblo, está bien, ¿no? Es decir, y cinco casas rurales. Vamos a ver qué ocurre en Atapuerca. Atapuerca en la actualidad tiene 180 vecinos, con dos pedanías. La mayor es Atapuerca, que me parece son torno a los 140 y unos 40 en Olmos de Atapuerca. Atapuerca ha desarrollado nueve casas rurales y cinco bares y restaurantes. Estamos hablando de dos modelos de desarrollo totalmente diferenciados. Uno no ha perdido población, ha crecido, como era IBEAS. Si vamos a la imagen anterior, pues podéis ver, si os fijáis en la parte superior de ese eje eh, este-oeste de la carretera, todo urbanizaciones. No ha perdido población. Atapuerca, desde el año 2000 o desde el año 99, tampoco ha perdido población. La máxima, eh, os digo, es decir, la máxima inversión que ha habido por parte de la Administración y de desarrollo han sido infraestructuras vinculadas a esos dos bienes patrimonio mundial, al Camino de Santiago y a nosotros, a los yacimientos. ¿Qué es lo que hemos generado nosotros en IBEAS de Juarros y en Atapuerca? Pues trabajo directo, 29 puestos de trabajo entre las personas que enseñan los yacimientos, el personal de limpieza, el personal de seguridad en los propios yacimientos, de los cuales… Siete puestos de trabajo son gente que vive en el territorio. Un 24% de los puestos de trabajo que hemos generado ha hecho que sea gente joven que se ha quedado en el territorio a vivir. Y de esos siete puestos de trabajo, cinco son de alta cualificación, de personal universitario, y dos, pues bueno, de personal, digamos, de, de, con estudios secundarios. Nosotros, además, lo que creamos en, todo, en, toda, en esas infraestructuras que nosotros tenemos allí, en esas infraestructuras culturales, es una, una programación que hace que los, eh, los ciudadanos de la zona puedan beneficiarse de esa ese, esa, ese motor tractor que son los propios, los propios yacimientos y el propio Camino de Santiago. ¿Qué es lo que hicimos nosotros? Pues nosotros cuando empezamos a, a programar, pues realmente programábamos del museo, nos dimos cuenta que no estábamos llegando a la población. Lo que fue, lo que a partir de ese momento decidimos fue generar una programación de acuerdo con los ayuntamientos. Es decir, son los ayuntamientos, a, a través del tejido asociativo y de sus intereses, los que nos proponen a nosotros que hagamos las actividades en nuestras infraestructuras de culturales. Esto nos ha llevado a desarrollar... Toda todo, todo una, una política de actuación que ha tenido una mayor acogida en nuestras actividades. Y ya para acabar, pues bueno, como estábamos hablando de demografía y de evolución de la población, pues si nos ceñimos a, a los últimos datos de la pandemia, a priori, pues una población muy envejecida en un mundo rural, pues la… la la fatalidad de la pandemia, pues nos tendría que haber dado un descenso de la población por el número de fallecimientos. Pues nos estamos dando cuenta que en el Burgos Total, en la provincia, que la gráfica azul sí que han bajado, y si vamos al caso de Ibeas de Juarros y de Atapuerca, pues del 2019 a 2021 ha crecido. Llama especialmente la atención el caso del municipio de Atapuerca de que, de apenas, que ha crecido en 20 personas, que es sustancial si estamos hablando de una población actual de 180 personas. He ido un poco aturullado con los datos. Cualquier duda que, que tengáis, pues luego, luego podemos, podemos entrar y profundizar sobre las mismas. Muchas gracias por vuestra atención.